Bien, vamos a continuar entonces eh, con la construcción de nuestra entidad a partir de su estructura geométrica. Para eso, primero vamos a hacer algunas consideraciones previas. Yo he dibujado acá un círculo y un cuadrado. Fíjense, si yo eh, toco este círculo con la herramienta que me ofrecen en la barra izquierda, editar nodos de trayecto o tiradores de control, Fíjense que en el caso del círculo me ofrece tres nodos, tres controladores, y en el caso del cuadrado me ofrece también tres. Si fuera un rectángulo sería exactamente lo mismo. Estas son las figuras que me permite dibujar Inkscape con las opciones directas eh, o preestablecidas del programa. Bien, si yo quiero modificar esto, esta, este círculo, supongamos, y deformarlo, con esta opción no lo puedo hacer lo que tengo que hacer es convertirlo a trayecto para eso me voy a venir acá a objeto perdón, a trayecto y le voy a decir objeto a trayecto fíjense que si vuelvo a tildar a elegir esa herramienta ahora me aparecen cuatro eh, nodos y ahora estos nodos son editables y los puedo, puedo deformar bien, mi, lo que era mi círculo y transformarlo en otra entidad bien Podría incluso agregarles nodos con estas opciones de agregar o quitar. ¿Bien? Lo mismo va a suceder con el cuadrado. Voy a ir a objeto, eh, perdón, a, tra eh, a trayecto, objeto a trayecto. Y si lo elijo con la herramienta de eh, editar nodos de trayecto, me aparecen cuatro nodos que yo puedo editar. ¿Bien? Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es mostrarles una posible metodología que ustedes van a poder extrapolar bien al trabajo que ustedes eh, deben ir haciendo en lenguaje formal 1. Esto es, desde mi estructura geométrica, conformar mi entidad. Bueno, voy a hacer un análisis. Eh, si bien yo tengo generados eh, cuadrados, círculos, y, y bueno, en el caso del triángulo no, porque lo dibujé con la herramienta vecina pero este cuadrado y este círculo eh, lo he generado con las herramientas de dibujo directo que me ofrece Inkscape, con lo cual no son directamente editables los nodos como les, mostré, como les mostré recién. Pero, como yo lo primero que necesito para continuar con mi entidad es conservar la intersección, en este caso entre el triángulo y el cuadrado, que sería esta porción, yo voy a usar una operación que me ofrece Inkscape, que va a hacer que mis nodos pasen a ser editables, con lo cual no necesito pasar, en este caso al cuadrado, a trayecto. Vamos a corroborar. Si yo lo pico con esta herramienta de editar nodos, fíjense que tiene estos tres eh, nodos que les comentaba hace rato. Quiere decir que no, no son eh, directamente editables. Bien, Voy a dejar seleccionado mi cuadrado con la, con la tecla Shift, voy a seleccionar el triángulo también, y justamente voy a ir a trayecto y le voy a pedir que, conserve la intersección de todas estas opciones, voy a usar intersección. Entonces, al aplicar esta operación, esta figura que queda resultante ya tiene los nodos editables. ¿Bien? Vamos a, recuerden, ir guardando con periodicidad. Ahora, lo que continúa, lo que, mejor dicho, lo que me conviene hacer, en el caso mío, es eh, conservar ciertas partes, por ejemplo, de estos segmentos. Voy a hacer zoom con la tecla control y la ruedita del mouse hacia adelante. Puedo hacer zoom. Voy a elegir la herramienta de editar nodos. Y a este segmento, por ejemplo, una opción posible sería elegir este nodo y al tener activa mi rejilla, yo lo puedo arrastrar y volverlo a colocar en esta intersección. Esa es una opción. Voy a mostrarles otra opción con este otro segmento que eh, necesito conservar eh, en este caso solamente eh, este, esta porción de acá, bien entonces, lo que voy a hacer es me voy a hacer un zoom más cercano, voy a elegir el segmento y le voy a pedir agregar un nodo, fíjense que me he venido acá en la parte superior izquierda de la pantalla agregar un nodo y voy a picar ahí, bien ahí está el nodo, no, me ha tomado el otro a ver, acá Ahí está, ahí ha creado ese nodo. Y entonces, al crear este nodo, yo puedo elegir este otro y suprimir, suprimirlo, y entonces me queda este segmento aquí creado. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es editar el círculo. Yo necesito conservar, eh, en este caso, ah, perdón, me está faltando eh, modificar este otro segmento porque yo necesito llegar con este segmento hasta la intersección del círculo acá. Bien, en este punto. Entonces voy a tildar, voy a elegir mi segmento, voy a elegir la herramienta de editar nodos, le voy a decir sumar un nodo y me voy a venir acá a la intersección y voy a hacer doble clic. Bien, ahí se crea ese nodo. Lo mismo que recién, puedo elegir este nodo que ya no me sirve, este segmento yo lo tengo que eliminar y le voy a dar suprimir, con la tecla suprimir del teclado. Bien, ahora sí. Y yo necesito ahora editar mi círculo porque necesito conservar este arco del círculo hasta acá, ¿bien? Y después este otro pedacito de acá. Ahora sí voy a usar esta opción que recién les mostraba, que es eh, pasarlo a nodos editables. Entonces voy a ir a trayecto, objeto a trayecto. ¿Bien? Ahí está con justamente los nodos, los cuatro nodos del, eh, del círculo. Entonces, primero voy a empezar conservando este, eh, este segmento de acá bien, este arco de acá para eso voy a crear acá en esta intersección al círculo voy a ir a agregar nodo y voy a picar ahí para que me cree este nodo de aquí bien. y entonces voy a elegir ese nodo y le voy a decir desde esta opción romper el trayecto en el nodo seleccionado ahí, fíjense que ha cambiado ahora eh, se muestra diferente este nodo, lo mismo voy a hacer con este otro lo voy a elegir y le voy a decir que lo rompa bien, ahora me posiciono en el trayecto que yo quiero eliminar y me voy a venir acá donde dice eliminar segmento segmento, perdón, entre los nodos no finales Bien. y ahí me ha eliminado este segmento que... Eh, Perdón, este también, no, el que necesito eliminar es este. Acá, aquí lo voy a dividir. Me voy a posicionar en este nodo y también lo voy a eliminar. Ahí está, ahora sí. Necesitaba eliminar todo ese segmento. Y ahora me queda eliminar este segmento de acá, este arco de acá. También voy a elegir este nodo. Le voy a dar dividir nodo, este de acá. Y ahora sí, elijo este segmento. Y elimino ese arco que no me sirve. ¿Qué más me queda? Tengo que hacer lo mismo en esta intersección, de, esta, de la intersección que me quedó entre el triángulo y el cuadrado. Voy a elegir este nodo de, la, de este segmento que está en rojo, de esta figura que está en rojo. Le voy a dividir y voy a crear un nodo acá para poder eliminar solamente ese segmento que necesito. Ahí he hecho doble clic y se ha creado un nodo. Yo también lo voy a dividir y ahora elijo el trayecto, y lo, el segmento y lo elimino. Ahora sí me ha quedado toda la figura lista para comenzar a unir. Muy bien, para comenzar a unir, fíjense, este es una figura. Cada una de estas líneas son un elemento separado, excepto este círculo que ha quedado eh, unido, digamos, este arco con este otro arco. Bien, por la forma en que lo hemos editado quedó así. Podría no haber quedado así si lo hubiera hecho tal vez de otra manera. Bien, para empezar a, a generar que estos, todos estos segmentos formen parte de una sola entidad, voy a hacer clic en una de las partes, con Shift voy a elegir otra de las partes, supongamos este segmento, y voy a ir a trayecto y le voy a decir combinar. Fíjense que se unificó el color, ¿bien? Ahora, me queda empalmar esos nodos, unir los nodos que recién no estaban unidos. Fíjense, este es un nodo que está unido. Este es un nodo que no está unido. Entonces lo tengo que seleccionar y le voy a decir unir los nodos seleccionados. Fíjense que cambio el aspecto. De la misma forma voy a ir uniendo todos los otros segmentos. Voy a, siempre, elijo una parte, shift, elijo la que sigue, trayecto, combinar. ¿Bien? Lo puedo pintar de otro color para que se vea distinto y de igual forma voy a ir uniendo, fíjense, este nodo está unido este nodo no, lo sé por cómo hemos ido formando la figura y aparte porque el programa me lo indica de, otro, de otra forma sutilmente diferente seguimos, tengo que empalmar esta figura con este segmento trayecto, combinar y voy a volver a cambiar de color para que vean que por dónde vamos tengo que empalmar ese nodo unir ese nodo muy bien y el último que me queda es con este segmento, lo voy a hacer al revés para que quede en verde. Ahí. Trayecto. combinar Ah, quedó en negro. Bueno, no importa, lo vamos a pintar de otro color. Ahí, azul. Y me queda empalmar este, este nodo y este otro nodo de acá. Es decir, que los uno. Este, fíjense, ya está unido. A ver. No, no está unido. Bien, ahí lo acabo de unir. Bien, ahora esta, esta figura es una sola entidad, en, en, digamos, desde lo tecnológico de eh, Escape, es una sola entidad. Yo puedo pintar todo el contorno, puedo pintar el relleno y ahí entonces me queda mi entidad dibujada. Bien, ahora puedo guardar y podemos copiar y pegar esta entidad en algún otro documento si lo necesitamos.